El vídeo anónimo que corre como la pólvora entre los dirigentes del PP. Un repaso a los colaboradores de Soraya agita la recta final de la campaña. Montoro, Arenas, Villalobos. No se habla de otra cosa y el equipo de Casado se desmarca de la iniciativa. Un video anónimo recorre las redes sociales y los WhatsApp de los militantes del PP este viernes. En plena recta final de la campaña entre Soraya Saenz de Santa María y Pablo Casado, con el lema Cuéntame cómo vais a renovarnos y la sintonía de la popular serie de TVE, el vídeo repasa las imágenes de algunos de los colaboradores de la exvicepresidenta en su carrera para liderar el PP. Entre ellos, Javier Arenas, Cristóbal Montoro o Celia Villalobos. Aunque el entorno de Sáenz de Santa María ve la mano del equipo de Casado, este se ha desmarcado de la iniciativa que ha calentado las primarias populares y rechaza frontal y enérgicamente cualquier acción que suponga un ataque hacia cualquier compañero del Partido Popular. La candidatura concurrió al Congreso con el fin de unir al partido y hacer un PP fuerte que mire al futuro. Todos los compañeros cuentan con el apoyo de esta candidatura. Queremos trasladar todo nuestro apoyo a todos esos compañeros que estén sufriendo cualquier tipo de ataque anónimo ha afirmado el equipo de Casado. Cualquiera que intente dividirnos o sembrar discordia entre compañeros nos tendrá enfrente. Necesitamos un PP fuerte y unido y para eso trabajamos, ha subrayado. Así, la cinta arranca recordando que en 1979 Arenas ya figuraba en la lista de UCD, que en 1982 fue diputado por el Partido Demócrata Popular y en 1989 por Alianza Popular. Además. Destaca que en 1999 fue también candidato a la Junta de Andalucía, algo que volvió a suceder en 2008 y 2012, haciendo hincapié en el fracaso absoluto electoral en esa comunidad que llevó a titular una portada de periódico. Desde 2017, ocupa el cargo de Vicesecretario de Política Autonómica y Territorial en el PP.